Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde en esta ocasión vamos a traerlos a cenar un ratito vamos a cenar lo que es ramen un restaurante que se pinta con muy buena calificación 4.4 en Google y hay bastante gente normalmente cuando pasamos bastante cerca. Hoy en día la temperatura ya ha estado bajando aquí en Bornaby. En Canadá en general pues ahorita ya estamos, eh, ya se siente el otoño muy de cerca. Ya se ven las hojas que están cayendo en las calles. Los árboles empiezan a verse cada vez más de color. Eh, rojo, algunos amarillos, algunos de color naranja y sentimos esa vibra de en que ya empieza a oscurecer cada vez más temprano eh, cuando salimos ahora como ya son tiempos donde llueve más pues ahora lo que realizamos es el tema de que eh, siempre que salimos nos empezamos a colocar un poquito de algunas eh, unas botas especiales para el tema de la lluvia estas botas lo que nos ayudan es a tener mayor confort de que si llega a llover, pues no se nos mete nada de agua. Son waterproof y realmente nos ayudan muchísimo para cuando de pronto se suelta la lluvia, eh, nos hacen este, un, un gran, nos cubren bastante de, de, la, de mojarnos. Empieza a anochecer cada vez más temprano. Pasamos de lo que es de eh, el, lo que es el verano que básicamente empezaba a anochecer alrededor de las 9 de y media de la noche casi inclusive todavía 10 de la noche y se veía bastante luz de día ahorita ya el anochecer estamos a, a punto de empezar octubre y ahora ya empieza a sentirse la noche eh, por ahí de las 8 de la noche 7 y media ya empezamos a sentir que el clima pues ya no es el mismo, ¿no? definitivamente ha cambiado mucho. Ahorita ya necesitamos salir con nuestras, con nuestras botas, con quizás este, una o dos chamarras. Una que normalmente usamos es pues, una chamarra un poquito como, como de tela y arriba pues lo que usamos es un poco de, este, de chamarras antiderrapantes o anti, anti agua waterproof impermeables que las utilizamos y bueno este lugar como les comentábamos nos gustó porque cuando bueno a mí me gustó me llamó la atención aquí yo le hice la invitación a mi esposa espero que le guste mucho que este eh, cuando pasábamos cerca sobre esta avenida pues teníamos bastante, este, hay bastante gente, siempre hay bastante gente, me llamó la atención. Pues normalmente suele ser que cuando una, un lugar tiene gente en espera, pues es popular y tiene bastantes recomendaciones. En Google tiene buena calificación y es por ello que decidimos venir aquí. Lo que estuvimos observando es que hay bastante gente, pues como pueden ver en las imágenes, eh, bastante gente formada. Eh, de pronto pensamos que íbamos a ser los últimos, pero empiezan a llegar más personas. El tiempo de espera cuando llegamos ahí se decía que iba a ser hasta de media hora. Realmente no nos tardamos tanto. Fue por ahí de entre los 15, 20 minutos más o menos. Pero habría que esperar. Cabe mencionar que lo que ahí te ponen es este que debes demostrar tu D.C.I.D.C.A de que ya estás vacunado y también te, te piden tu prueba, tu identificación. En eh, caso de que no lo tengas, pues en teoría no puedes pasar. Esto lo hicieron desde hace un rato, un tiempo atrás, donde todas este, las personas que quieran ir a restaurantes, gimnasios, eh, conciertos o de pronto eh, alguna eh, actividad en vía pública o en el interior, eh, requerían demostrar eso. También dato interesante es que cuando entras aquí al restaurante te eh, muestran un código QR y en este código QR lo que puedes hacer es estar observando el menú. Ya con este menú pues, eh, eh, puedes ir eh, teniendo las opciones que vas a poder pedir dentro del restaurante. Bueno, vamos con la parte de las preguntas, aquí en esta ocasión este, les estaremos respondiendo las últimas preguntas que nos han llegado y empecemos. Hola Gonzayas, bienvenidos a este video de preguntas y respuestas, espero que la información que nosotros compartimos con ustedes sea útil para su proceso de migración. La pregunta de Aidee es la siguiente, aquí se las dejamos para que la lean. A mí también me tocó hacer ese proceso de traducción, de un certificado de traducción de materias. Yo lo que hice para que llegara completamente sellado y enviado por parte de la universidad y aparte las traducciones también certificadas y selladas, fue lo siguiente. Saqué dos certificados de estudios en la UNA. Uno pedí que se enviara directamente a la universidad, que en este caso era Thompson Rivers University y el otro lo usé para tomarle foto y mandar la traducción a que se me hiciera y en el lugar donde me hicieron la traducción certificada también pedí que me lo enviaran directamente a la universidad. Entonces la única manera de poder hacer este proceso para mí fue eso, sacar dos certificados, uno enviarlo directamente a la universidad de Trujillo, bueno, solicitar a la UNAM que lo enviara y el otro usarlo para cualquier otro trámite que se necesitara porque yo no podía abrir ese sobre una vez que la UNAM lo sellara y lo certificara entonces mi recomendación sería esa, que te saques dos certificados, uno que te lo envíe la universidad directamente y el otro para las traducciones o cosas que puedas necesitar más adelante porque además ese certificado ya no te lo van a regresar, al menos en TRU no me lo regresaron, se lo quedaron ellos y pues es más válido en Canadá un certificado de que el mismo título. Hola Alberto, gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Gracias por ver nuestros videos. Y en cuanto a tu duda de tu diagnóstico médico, es bueno que traigas algo que respalde de lo que tú necesitas. Y adicional a eso lo que hemos visto es que necesitas ir a, un, a una clínica o al hospital donde... Um, es más recomendable ir a una clínica donde el doctor que te vaya a atender, pues tú le puedes explicar lo que es tu diagnóstico, cómo te sientes y si es necesario, él te va ayudando como las recetas para que tú puedas surtirte de tus medicamentos que llegues a necesitar. Seguro médico que te va a pagar un porcentaje, porque hay veces que solamente te pagan un porcentaje y hay veces que te pagan el 100% de los medicamentos. este seguro médico extendido. Este normalmente se te lo da un empleador en caso de que tú ya tengas un trabajo. Cuando llegues o la otra es que tú contrates uno por tu cuenta y que veas que, cuál es la cobertura de medicamentos, de lo contrario pues tendrías que pagarlo el 100% de tu bolsillo y me parece que en los taxis hay como que un reembolso pero francamente no conocemos mucho de eso porque nosotros hemos contado con, con seguro de servicios médicos extendidos. Pues en ese sentido el MSP como uh -huh. tal no te va este, a hacer descuentos o no va a cubrir la medicina el MSP solamente te va a cubrir en dado caso de que requieras alguna atención médica Pero la medicina como tal, como dice Ana, solamente es cubierta por el seguro de gastos médicos mayores Ese lo puedes conseguir ya sea tanto en el trabajo o que, alguna, o que tú te lo puedas este, conseguir por tu cuenta Bueno y antes de resolver la última pregunta, eh, solamente les queremos mostrar lo que comimos eh, fue, un, fue un ramen, cada, cada quien se comió un ramen pues es algo diferente, la verdad es algo que estábamos pensando en realmente en venir o no. La sorpresa fue que no estuvo mal, ¿verdad amor? ¿Sí te gustó? Sí, yo la verdad no quería tanto <risa> terminé comiéndomelo todo. Sí, y pues, este, pues ¿qué es básicamente? Pues es sopita, es sopa, especie de sopa maruchan. Es una tipo sopa instantánea y le ponen como trocitos de carne. Sí, como... Es un bistec, bueno, ponen tres filetitos chiquitos de tipo bistec, un huevo cocido y usan mucho lo que es el, como que el rabito de la cebolla, de las, como tipo cebollas cambray algo así, uh -huh. el rabito como que lo pican y se lo echan a la sopa. Este, con un poquito de sabor cremoso, <coughs> es este, bastante, sí, estuvo bueno, estuvo, estuvo chido y pues bueno, ahí como pueden ver las imágenes, este... Eh, los platitos y pues nada, muy rico. Uh -huh. Y continuamos con la última pregunta que tenemos para el día de, de hoy. La pregunta es por parte de Leila. Ella nos pregunta si ella se puede venir a estudiar inglés uh -huh. y eh, su esposo venir a trabajar. Pues la respuesta yo creo que sí. <ríe> bueno, no creo. Sí lo puedes hacer porque así fue como nosotros llegamos. Eh, videos previos pues nosotros compartimos nuestra experiencia de cómo fue que encontramos la universidad y cuál, cómo fue que yo llegué y todo nuestro proceso hasta el día de hoy. Um, si sí puedes hacerlo eh, siempre y cuando la universidad a la que vas a aplicar te dé una carta no condicionada al inglés, en mi caso la carta de la universidad fue directamente a un diplomado en recursos humanos y una vez que yo llegué a la universidad, eh, entregué mis papeles, el IELTS y todo, eh, hice una prueba de inglés y ahí se corroboró que aún no estaba eh, con el inglés necesario para poder entrar directamente al diplomado. Por lo cual en la misma escuela tienen un programa que es inglés como segunda lengua y ahí te mandan a nivelar tu inglés para después poder entrar a, de lleno a lo que es el programa académico, ya sea un degree, un diplomado, un, una maestría. Bueno, no, de hecho las maestrías no. Solamente aplica para diplomados y para eh, licenciaturas. Nosotros no sabíamos esa opción de podernos venir a como mi esposa siempre le ofrecían pues vente a un pathway, vente primero a estudiar un inglés a una escuela por separado, te vienes con una visa de estudiante, interna una visa de inglés o con, inclusive con tu permiso de turista y posterior a eso te cambias a la visa de estudiante internacional pero una vez que ya hayas cumplido con el inglés necesario sin embargo encontramos esa opción, el truco, el key el, la, la, la, lo importante saber es que la escuela te tiene que dar el LOA de Letter of Acceptance sin ninguna restricción a que pases un nivel de inglés una vez que te acepta a la escuela sin ninguna, pues, sin ninguna restricción tu esposo, la esposa va a poder venirse con un permiso de trabajo entonces ahí está el tip para aquellos que no lo sepan y esa es eh, la respuesta a esa pregunta Sí, incluso cuando llegamos al aeropuerto, el permiso que me dieron como estudiante internacional decía que sí podía trabajar tanto dentro y fuera del campus. Pero, porque eh, cuando yo ya entré, cuando nosotros entramos al aeropuerto y hicimos el proceso, pues decía que yo iba directamente al programa del diplomado, más no al inglés. Entonces, ahí aplica. Pero ya internamente la universidad pues te dice que no lo puedes hacer, no puedes trabajar así tu permiso te diga que sí lo puedes hacer porque hay candados que liberar por parte de la universidad y en este caso pues era el inglés. Sí, es interesante que al estudiante internacional, si bien tiene la opción de trabajar medio tiempo, hay algunas ocasiones en que ese permiso de estudiante internacional... Le dice ahí, puede trabajar dentro o fuera del campus, algunas personas sí pueden, algunas otras no, no sabemos hasta a qué se deba, simplemente se da de manera aleatoria, pero es importante saberlo, hay nada más este, estar al pendiente una vez que se dé el permiso cuando llegas al aeropuerto, los permisos de trabajo, los permisos de estudiante no se dan en otro lugar más que cuando llegas al aeropuerto. Sí, claro, y también pues por eso recomendamos mucho que el proceso de preferencia pues lo hagan ustedes, eh, las agencias eh, sí son buenas, pero la ventaja de hacerlo presencialmente o oh, cada uno de nosotros pues es que puedes encontrar más opciones y pues ya no te casas directamente a una escuela o a una agencia sino que tú tienes alternativas pero bueno esto también se necesita dedicar mucho tiempo leer las páginas que pues a veces son muy agrumadoras y pues eso es lo que facilita la agencia pero de que se puede se puede esperamos que les haya sido de utilidad este video que les haya gustado venir a este restaurante que tenemos ahí de fondo y que sobre todo les haya sido de utilidad la respuesta a estas tres preguntas que tenemos. Si tienen alguna duda o comentario, sus comentarios son siempre bienvenidos. Háganos saber si les gustó este video con un like, compartiéndolo o si no están suscritos, suscribiéndose. Nos vemos el próximo sábado, González Cuídense mucho y stay safe. Que estén muy bien.